Hola Pisces, nuevamente Gracias por estar aquí Te doy la bienvenida a este espacio de Bio Neurosabiduría En donde el día de hoy estamos aquí para entregarte tu guía del alma De la última, más bien de la segunda quincena del mes de enero Y fíjate que lo ves de en esta forma Porque ya habíamos intentado grabar este video hace ratito Sin embargo por ahí algo sucedió Y bueno Vamos a mantener las mismas cartas, las mismas, eh, en la misma forma en que fueron saliendo para darte tu lectura. Gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita para que nos mantengas presentes en tu vida, momento a momento, en el que subamos nuevos contenidos. Gracias, gracias por estar aquí. Vámonos a poner en disposición para que Dios, los ángeles... Los arcángeles, tus guías espirituales, Jesús, se hagan presentes en este momento para enviarte las palabras, las frases, la guía que tu alma requiere para evolucionar, para avanzar y que a través de mi voz puedas recibir la información que solicitas. Te pido por favor que cierres tus ojitos y hagas esa pregunta sobre la situación que estás experimentando en estos momentos de la cual requieres una respuesta. Te invito a que esas preguntas sean lo más simples, directas que puedas. Gracias por estar aquí, Piscis, y vámonos con tu lectura de esta segunda quincena del mes de enero. Bien, en este presente estás viviendo en un acto de equilibrio. Tienes la carta acto de equilibrio, iniciando con tu lectura, con tu guía, y esto te dice que en este presente es un muy buen momento que estás viviendo para poder entrar en un movimiento constante hacia aquellos objetivos que te has planteado. Estos objetivos pueden ser un cambio de empleo, un cambio de casa. Pueden ser también un viaje que te van a llevar a abrir diferentes puertas, diferentes oportunidades enfocadas al verdadero deseo de tu alma que es crecer. En estos momentos estás experimentando una energía en equilibrio, estás equilibrado, estás enfocado, enfocada. Has estado vibrando en una energía alta, esta energía es una energía de amor, de confianza, de certeza, de fe en Dios, en los ángeles, en los arcángeles y esto se te está manifestando con oportunidades que te, que te están invitando al cambio, al avance ok si se presentan oportunidades de una nueva casa, un nuevo empleo, una oportunidad de un viaje es porque tú estás listo para esto, porque lo has estado vibrando y has estado trabajando para llevar a para llegar hacia esos resultados. Ahora lo importante en estos momentos Piscis es que tengas esta claridad y cómo vas a tener esta claridad es importante que seas muy directo en lo que realmente quieres manifestar en tu vida. Es como si hicieras tu carta a los Reyes Magos o tu carta a Santa Claus. Sabes qué juguete quieres, sabes cómo lo quieres, en qué color, cuál es la marca de ese juguete preferido que quieres que te lleve o que te llegue esa noche de regalos. Entonces de esa misma forma es importante que tú hagas tu carta sobre lo que quieres manifestar en tu vida, en estas nuevas oportunidades que se están abriendo ante ti. Ahora, esto es muy importante que te sientes, que te des este espacio, que revises bien estos deseos que vienen desde tu corazón, como que estos que te motivan, que te emocionan de tan solo pensar en la imagen del resultado que puedes tener y que los escribas, que los veas visualizados, porque... Porque si lo dejas al aire, si lo dejas nada más como en un sueño, en un deseo, y no lo empiezas a materializar, no lo empiezas a bajar a tierra, puede ser que llegue un momento en el que te sientas algo perdido o perdida. Tienes la brújula de cabeza. Y esto, esta carta en esta posición significa para ti que ante esta sensación, de equilibrio que estás experimentando, estas experiencias equilibradas tanto en tu parte eh, económica, en la parte emocional puede llegar a sentirse como esta sensación de soberbia en la que de, de pronto nos sentimos dueños del mundo y olvidamos que existe el otro y queremos pasar por ahí entonces nos vamos como a la parte del ego en donde sientes que eres el todopoderoso, todapoderosa y puedes empezar como a atorar tus propias manifestaciones puesto que al sentirte en esta soberbia o como pasar como en este sentido del orgullo en el que sientes que ya todo es perfecto y eh, hay poder hay equilibrio económico ya entras en una situación como de confort eso puede llegar a bloquear un poco en energía tus manifestaciones y puedes llegar a sentirte justamente atrapado, atrapada en el barro, como si te pusieran un alto. ¿Ok? Si esto sucede, es importante que recuerdes conectar con esa pasión, con esa certeza, esa fe en Dios, en los arcángeles, que te ha llevado al lugar donde hoy te encuentras. Ahora. Recuerda. que no estás solo, no estás sola, es decir, las manifestaciones que tú estás teniendo en tu vida, en este momento, tienes también la carta, el círculo, eh, perdón, el circo de una sola pista, y esta carta de cabeza significa que puede llegar a haber alguna sensación justamente de especialismo, como si pasaras a esta etapa en el ego en la que nos sentimos de pronto poderosos, poderosas, yo puedo, soy el único o la única en el universo, entonces empezamos como a actuar desde el orgullo, desde la soberbia y ante eso cuando te empieces a por ahí a sentir un poco atorado, recuerda ser humilde, recuerda practicar la humildad en el sentido de eres parte del universo Tienes una función, vienes a cumplir una misión, sin embargo, aquello que tú estás experimentando en tu vida no es el único camino. Recuerda que para que se muevan las cosas, requieres trabajar esta conexión, requieres mantenerte conectado en humildad con Dios, con los ángeles, con los arcángeles. Ok, pídeles ayuda. Sé humilde, la humildad es reconocer que solos o solas no podemos dirigirnos hacia la meta, que requerimos apoyo, requerimos ayuda, y la principal ayuda es la ayuda divina, la ayuda de Dios, la ayuda de los ángeles, de los arcángeles, puesto que ellos siempre están disponibles para ti, para que con ellos te sientas acompañado, acompañada, y a través de ese sentir interno de acompañamiento empieces a recibir ayuda de personas que estén alineadas a esa energía en la que estás vibrando ok esto te lo dicen porque tienes la carta el vuelo esta carta te invita a que revises cuáles son todos esos puntos que rodean la situación en la que te encuentras por ejemplo te vas a ir de viaje, se va a abrir una oportunidad de viaje y tú quieres, tienes la opción de elegir el lugar a donde te quieres ir, la opción de elegir eh, el lugar a donde vas a llegar, cómo lo vas a vivir, cómo lo vas a experimentar. Entonces revisa muy bien cuáles son las opciones que tienes para que te sientas pleno, plena. Okay, porque en la medida que tú te sientas en paz, te sientas tranquilo, tranquila, es la manifestación, es el resultado que vas a tener afuera. Esta carta te invita a ver todas estas opciones, todas las aristas, como los pedacitos que rodean tu situación actual. Por ejemplo, imagínate que estás en una sala de cine y en esa sala de cine eres la única persona que acaba de llegar lo, todos los asientos están disponibles y tienes la opción de elegir el lugar en donde vas a disfrutar de la película totalmente y ese lugar para ti sería por ejemplo que estuviera en un sillón ancho muy esponjadito, que tuviera a lo mejor su dispositivo para que tú puedas pedir lo que se te antoja comer durante la película sin necesidad de volver a salir al área de dulces, eh, sin necesidad de pararte. Entonces esa comodidad que tú deseas experimentar en la vida es importante que la mantengas visualizada porque ya está en ti, porque te dicen en este momento que esa abundancia eh, está siendo reconocida por ti, puesto que inicias con una carta en equilibrio, la estás reconociendo, la estás viviendo, mantente así y mantente en humildad, humildad de que todo lo que llega en tu vida, solamente te está mostrando un reflejo de lo que requieres sanar en ti, Ok, vamos a ver qué te dicen en la segunda parte de esta guía que tenemos para ti, Pisces. Vamos a ver qué quieren decirte en relaciones y cómo se amarra esta primera parte en tu guía general con tus relaciones. La primera carta que vamos a sacar en este momento nos va a hablar de cómo vienes experimentándote y cómo te vienes relacionando. Tienes la carta, el rescate de cabeza. En este momento, siento como, como si estuvieras esperando a alguien para poderte... Cómo decidir hacia dónde quieres dirigirte, hacia dónde quieres moverte en la vida y como si de pronto quisieras que eh, esa persona o esa circunstancia te diera la respuesta exacta de hacia dónde caminar y con esto te dicen que la respuesta está en tu interior tú tienes el mapa en tu interior, en tu corazón es importante que, como te decían en un inicio, en esta carta de la brújula, hagas una pausa y te preguntes o te hagas esta pregunta, ¿qué es lo que realmente quiero experimentar en mi vida? Ok, Y esperes la respuesta, puesto que el estar esperando que alguien más allá afuera te dé la respuesta o te diga qué hacer sería... Primero, no hacerte responsable de tu propia vida. Segundo, dejar o permitir que estas manifestaciones o estos resultados sobre aquella decisión infundada por otras personas se refleje en resultados, se refleje en manifestaciones en escasez, es decir, en miedo, en eh, una relación que se atora, que hay más fricción que no nos podemos comunicar, que ya no me gustó que me toque la mano, cuando a lo mejor antes me agarraba las dos manos. Entonces, lo importante es que te respondas qué es lo que yo realmente quiero vivir en esta situación. Finalmente, el resultado que vas a vivir y que vas a experimentar a través de responder esa pregunta, vas a sentirte fuerte, vas a vivir la fuerza, y esta fuerza no quiere decir que eh, vayas y golpes o avientes puertas porque eres fuerte o yo no lloro o no me expreso porque soy fuerte. No, te dicen, con esta carta te dicen, es importante que a través de tu respuesta, de la respuesta que te va a dar tu alma ante esta pregunta, cuando decidas hacer esta pausa para escucharla, vas a poder dejar salir tu brillo vas a poder brillar y poder comunicarte de una manera más clara con esta persona o con estas personas con quienes hoy día te estás relacionando. ¿Por qué? Porque también estas decisiones que te han estado eh, enviando, estas oportunidades más bien de movimiento, también tiene que ver mucho con tus relaciones. Para que tú te sientas fuerte, para que te sientas... Eh, en fortaleza para que brilles primero requieres escucharte a ti trabajar tu amor propio cómo voy a trabajar mi amor propio muy bien piscis revisa qué es lo que te gusta lo que no te gusta lo que quieres vivir lo que no quieres vivir revisa también si te estás haciendo responsable de tu vida o la estás o estás como en este sentido de de lo que hacen las personas que se sienten víctimas de pronto, ¿no? De, ah, me hizo, me, uh, me pellizcó, me dolió y entonces me resiento y ahora como estoy resentido, resentida, voy a buscar la mejor forma de vengarme. Y entonces le voy a aventar los chones por la ventana para que se le quite. Y entonces te empiezas a meter en ese círculo vicioso, como en esta como en este laberinto. Es muy importante que revises si te estás haciendo responsable de tus actos, de tus sentimientos, de tus acciones. Primero para contigo mismo, contigo misma. Si allá afuera hay algo que no te está encantando es porque lo estás manifestando tú, lo estás sintiendo tú adentro de ti. Por ejemplo, mmm, no me hace caso y me siento que no me escucha la persona o las personas que están allá afuera revisen que tú no te estás haciendo caso. A lo mejor te quieres ir de viaje solo o sola, y eso es lo que te vibra en el corazón. Pero como allá afuera crees que alguien se va a sentir mal, te dejas de lado por hacer lo que las otras personas te dicen, y entonces se empieza a atorar tu energía, y empieza a haber discusiones, y empieza a haber... Pero todo eso es porque tú internamente estás teniendo ese conflicto ese conflicto en el que quieres hacer por ti quieres escucharte quieres divertirte en ese maravilloso viaje y entonces es importante que lo hagas date esas respuestas date un tiempo date este espacio en la parte económica ante este equilibrio que estás experimentando, es muy importante que... Tienes la carta, los detalles, detalles, detalles. Sí, ahí está. Esta carta nos dice... Que es muy importante en este presente que estás viviendo, en este equilibrio, es muy importante que revises... ¿En qué formas puedes poner a trabajar la parte económica, el dinero? Una cosa es poner a trabajar el dinero a tu favor y otra cosa es gastarlo en cosas que en realidad no necesitas. Así que tu mente te puede decir, sí, sí, sí, lo necesitamos y de pronto es un gasto. ¿Cómo puedes hacer esta... vamos a llamarlo así, cómo puedes hacer esta evaluación? Bien, si estás en una tienda departamental y de pronto se te cruzó una televisión de última generación y dices, la necesito, antes de comprarla en ese momento, puedes esperarte tal vez 15, 20 días y observa qué sucede en ti, si es una... si ya sientes que no vives sin esa tele o si en realidad solamente es un capricho, un gusto pasajero que quieres darte. Te darás cuenta en ese tiempo, en esa pausa que te piden hacer, también en este sentido de la parte económica, te darás cuenta que es lo que realmente es importante para que ese dinero se ponga a trabajar, se ponga al servicio de Dios, al servicio de los arcángeles, un servicio que... Va a ser beneficioso para diferentes personas y eso te va a dar todavía más. Y no solo en dinero, ¿ok? Eh, aquí estamos hablando de la parte financiera. Sin embargo, es muy importante comentar y, re y reafirmar que la abundancia no solo es el dinero. La abundancia son todas aquellas cosas que ya estás experimentando, que te muestran y te dan la oportunidad de brillar, de conocer quién eres, de sanar, ¿ok? En esta parte del dinero es muy importante que revises esto. ¿En qué estás invirtiendo tu dinero y en qué lo estás gastando? ¿Qué gastos se pueden reducir? Para que en lugar de un gasto sea una inversión y entonces eso te genere diferentes entradas económicas. Tienes el jardinero gentil. Y con esta carta te quieren decir que una vez que encuentres y definas cuáles son gastos y cuáles son inversiones es muy importante que investigues de forma vamos a llamarlo así, de forma tecnológica, o sea, como que te nos vayas más como ya al, a, a la nueva era, como a la nueva era tecnológica, e investigues de qué forma puedes generar ideas, proyectos, que a través de esas inversiones nuevas puedas generar un beneficio para tu comunidad o un beneficio que se pueda compartir con diferentes personas, puesto que eso es como un efecto dominó. Ayudas a una persona y en, y en automático se generan más beneficios eh, a 10 personas y de esas 10 se expande. Me explico, es como dejar tu legado y a través de ese legado, ¿qué es un legado? Algo que Puede seguirse utilizando o puede seguir siendo beneficioso para diferentes personas en diferentes momentos, estés o no estés físicamente. Eso te va a permitir expandirte también económicamente. Revisa qué es lo que te gustaría compartir. Finalmente tienes tocar fondo de cabeza. Esta carta, en esta parte económica, Quiere decir que reconozcas que la seguridad en realidad no existe. Es decir, no existe un trabajo seguro si es que te dedicas a trabajar para alguna empresa. Eh, tampoco existe eh, la parte en la que ah, ya tuve esta idea, ya me generó cierta cantidad mes con mes y eso es seguro para mí y de pronto te darás cuenta que ante el cambio constante de la vida esto también cambia y te invitan a abrirte al cambio y en este cambio te decían al principio vienen nuevas oportunidades tanto de moverte de, de, una, de un lugar de residencia, vienen viene posibles oportunidades de moverte de empleo Y esto quiere decir que es momento de que te renueves Viene una renovación en la parte financiera Esa renovación tiene mucho que ver con lo que realmente quieres experimentar a partir de hoy Y nuevamente con esto en la parte financiera te dicen, escúchate Antes de tomar una decisión ante las oportunidades que se te van a presentar escucha que, cuál es la que realmente desde el corazón te emociona para que sepas que la decisión que vas a tomar va, es una decisión desde el amor, desde la conciencia que es el beneficio para ti y finalmente la recomendación final te dicen en este momento tienes el pozo de los deseos Y con esta carta te dicen... Sea cual sea la decisión que tomes, en este momento, está siendo guiada por nosotros, está siendo guiada por Dios, por los ángeles y los arcángeles. Sea cual sea esa decisión, revisa que esté siendo tomada desde tu corazón. Aún así, cualquiera te va a llevar a la evolución de tu alma. Y te dicen... Sueños. Usa las palabras dulces sueños como si quisieras diferenciarlas del resto. A veces el jardín de pensamientos crece a diestra y siniestra y aparecen hierbas verdes que llaman tu atención. El periodo de tiempo al que llamas sueño es la oportunidad de florecer en el vasto espacio de tu atrio interno. Tu mente, que a la luz se ve oscura, cuenta con el ambiente perfecto para que la exuberante vegetación de tu imaginación se desenrede y crezca cada vez más. Te están invitando a que dejes salir tu brillo, dejes salir tu creatividad, dejes salir esa, esa parte brillante, esa parte que nos gusta Piscis Pisces de ti. Déjala salir ante estas oportunidades que se te están presentando para que tus manifestaciones sean en amor. ¿Ok? Muchas gracias por estar aquí. Te deseo un maravilloso... Segundo periodo del mes de enero, segunda quincena del mes de enero, gracias, recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita, dejarnos tus comentarios porque son muy importantes para nosotros, de esa forma sabemos qué es lo que te gusta, qué es lo que te gustaría ver, lo que no te encanta tanto, estamos al pendiente de todos esos comentarios que nos haces. Nos vemos en el siguiente video.